Facebook es una red social fundada en 2004 en la Universidad de Harvard. En la actualidad es una de las redes sociales más usada, con más de 1.400 millones de usuarios. En Facebook algunos datos estarán siempre disponibles públicamente, como por ejemplo el nombre o la foto de la biografía. Pero afortunadamente, para otras muchas funciones, la red social nos permite configurar distintos niveles de privacidad. Para acceder a la configuración de privacidad, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y haz clic sobre el icono con forma de triángulo. A continuación, en el menú desplegable, busca la opción Configuración. En los diferentes elementos que componen este nuevo menú, podrás modificar todas las opciones de configuración, entre ellas las opciones de privacidad. Las opciones de privacidad configuradas por defecto en Facebook permiten que únicamente vean lo que publicas tus amigos. Sin embargo, cualquiera podría enviarte solicitudes de amistad, buscarte en la red social por medio del correo electrónico o el número de teléfono o indexar tu perfil en los motores de búsqueda como Google. Desde el menú de privacidad se pueden configurar todos estos aspectos, siendo la configuración recomendable la más restrictiva posible para minimizar los riesgos. Por ejemplo, desde la opción Quién puede ver mis cosas, puedes configurar el nivel de privacidad de tus publicaciones. Si seleccionas Público, todo el mundo podrá verlas, por lo que te recomendamos elegir mejor Amigos, para que solo tus contactos puedan ver lo que publicas. Por otro lado, para evitar que cualquiera te encuentre en la red social, buscándote por número de teléfono o dirección de correo electrónico, ajusta también el nivel de privacidad a tus amigos desde la opción Quién puede buscarme. Finalmente, otra sugerencia que te ayudará a proteger tu privacidad es desmarcar la casilla que permite que los motores de búsqueda indexen tu perfil. De esta forma, si alguien te busca a través de un buscador, no te encontrará. A continuación, seleccionando la opción Biografía y etiquetado del menú, podrás configurar quién puede ver tu biografía y quién puede publicar en ella. También administrar quién podrá etiquetar tus publicaciones y activar las sugerencias de etiquetas para que cada vez que alguien te etiquete en una publicación puedas revisarlo previamente para decidir si deseas ser etiquetado o no. A través de la opción bloqueos, como su propio nombre indica, es posible bloquear todo aquello que no deseas que siga interactuando con tu perfil. Usuarios, mensajes, aplicaciones y páginas son algunos ejemplos de cosas que puedes bloquear en Facebook. Desde el menú Aplicaciones, puedes ver todas las aplicaciones en las que te has registrado utilizando tu perfil de Facebook. Para comprobar qué permisos tiene cada una, selecciona la aplicación en cuestión y, a continuación, haz clic sobre el icono con forma de lápiz para editar la configuración. Te recomendamos que toda aquella aplicación que ya no utilices, la elimines. Finalmente, desde el menú Anuncios, Facebook te permite controlar la publicidad que te mostrará mientras uses la red social. Si quieres que sea en función de tus hábitos de navegación o no, ya que en el primero de los casos estos anuncios se personalizan según tu uso de los sitios web y de las aplicaciones que utilizan las tecnologías de Facebook. Terminamos este vídeo proporcionándote unas recomendaciones que te ayudarán a proteger tu privacidad y seguridad en la red social. Antes de registrarte en Facebook, es recomendable que leas las condiciones de uso y las políticas de privacidad. Si ya estás registrado, revisa la configuración de privacidad de tu perfil y las opciones que tienes habilitadas por defecto. Piensa antes de publicar y sé cuidadoso de no compartir información privada que te pueda comprometer. Evita aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas. Si necesitas más información sobre las configuraciones mencionadas a lo largo del vídeo, dirígete a la sección de Ayuda de Facebook.